Muy buenas amigos. A ver. Voy a comprobar primero si estoy emitiendo. Si no hay nadie... Si no está crítico. No, no está crítico y ya lo estoy echando de menos, ¿eh? Ojo hoy no me ha dado tiempo a ver el, el directo si es que pasaba a el día durmiendo, pero bueno ya estamos aquí voy a quitarle la voz se supone que le he quitado la voz saludos bien ahí a ver qué pasa por qué no se aparece en el por qué no aparece el o sea, el chat por qué no aparece el chat Bueno, en todo caso, ya sabéis que os estoy leyendo. Vamos a comenzar con el juego. Vamos a comenzar un nuevo gameplay en Toxic Game Channel. Bienvenidos al canal, yo soy Tox Gamer. Y vamos a comenzar nuevamente con el Daily Like que lo habíamos dejado ayer. No sé cuántos vídeos voy a poder sacar de este. Bueno, vamos a ver cuánto grabamos. Es que antes de ayer, cuando grabé el vídeo, eran como dos horas y pico y al final, si divides, si lo divides, queda en, en tres capítulos. ...así que oficialmente estamos en el cuarto capítulo, claro... ...esto ya de por sí no pinta bien... como que no, yo voy a ir a saco ya directamente, me voy a ir directamente a saco. Bueno, el primero sí que lo voy a matar a... Uh. Baja, baja, la Jugarlo. algo que podamos crear podemos crear seis de golpe Oh. <laughs> esto es un hospital, ¿no? Es un hospital. Así que... Hay más zombies ahí. Vale amigos. Ahora. Bien, hemos llegado Nada por aquí Podemos coger cosas mágicamente ...alejados de, de la... Hostia, hostia. ...pero ya aquí. Sin tener que... ¿Qué pasa? Productos químicos, chungos. Cuando perdió control del virus, el S.A.I. empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre, ¿eh? <coughs> A ver, no hay nada, ya no queda nada, lo no han saboteado, se ha muerto en las sillas ruedas. Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ¿Qué? ciudades como Viledor, con murallas aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna. Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas. No me digas... Entonces tu historia es que no eres el gilipollas, ¿no? Que eres el listillo, ¿no? Tengo tener cuidado contigo. Qué coraje. Bueno, sigamos. Estoy en un maldito pozo de mierda, lleno de zombies. ¿Sigues vivo? Sí. Eso que le hago. ¿Puedes trepar? Claro. Trepa. Dame un segundo. Apresúrate. No nos queda mucho tiempo. El que te preparé antes, en el taller de aquella chica. Inhibidores. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Si te metes otra dosis, deberías recuperar las fuerzas. Ok. Entiendo que voy a este pozo de mierda. nada de lo que hablar aquí. fue no fatal. Bueno, pero fatal. A ver, por si alguien se incorpora después. Os leo en el chat. Voy a escribirlo ahí. Os leo en el chat. Lo que yo no leo es el, lo que no veo es el chat en el pero bueno. and right. Ahí tenemos nuestra siguiente víctima. Tío, mira, no te vas a poner a recordar. Nos comeremos todo el helado que nos escondieron. ¿Momento flashback? ¡Hey, yo también! Y soy más pequeña. Mira qué guay, os he puesto eh, los sustitutos en amarillo. Además, también tendría que atraparnos. ¡Vamos! ¡No te eches atrás! Tiene que hacer sitio No seas gallina, Eddie. Yo por si acaso lo cojo todo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este por lo menos no está abierto. A ver. Vale, esto me puede llevar cerca. Hola. Jacob. Sí, ya estoy aquí. ojo ahí, me cago la leche hemos llegado Salvo, venga. Has tardado bastante. ¿Cómo estás? Ah, infectado, preparado, preparado. Buena. Lamento esto. ¿Y ¿El qué? Esto. De parte de todas las putas bandidos e idiotas, te nombro ciudadano de Piledo. Vamos, a la luz, rápido. Vamos, oh, a la luz. Estupendo. Zombie. Lo ves? Te dije que eran unos hijos de puta rapidísimos. Ese caprón quiere salir. Un día lo conseguirá ¿Qué harías si no te cogiera de la mano, eh, peregrino? Nunca quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? No lo he pensado. Qué raro. Ya habrá tiempo cuando la encuentre. Cuando lo hagas. Bueno, yo tengo un plan muy claro ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Sí, me ¿no? gustaría vivir junto al mar Las cosas son más fáciles allí Siempre he querido aprender a hacer surf Es que has encontrado Bien. por ahí un montón de postales <risa> antiguas o algo así Tiburones ah, zombie No te ríes de mis sueños, tío Una cosa tengo clara Tengo que irme de esta ciudad Me está matando Me está comiendo por dentro ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos. Que le den a la gente. Te ayudaré con ellos. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? ¿Conoces las rutas? ¿Sabes sobrevivir al aire libre? ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Vale. Hagámoslo. Genial. Trato hecho. No lo lamentarás, ¿eh? Pero antes lo mi hermana. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los pazis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al ojo de pez, hay que ser listos. Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Eh, vamos, déjame que te enseñe algo. No sé si quiero. <risa> que realmente me gusta ir por libre. Así que... Vaya, ¿quién ha cerrado la puerta? No me Bueno, a ver qué Ten, necesitarás esto Echa un vistazo por la ciudad Hay la tira de cosas que ver en Old Piledor Sí, no me digas Vamos a echar los vistazos Mira este cabrones. ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Molino Aliz. Ya no hay nada más, ¿no? O sea, ¿hay algo más que tenga que ver? A ver, lo peor es que no puedo... Yo creo que tengo que ver algo. ¿Veis eso? Y puede que haya gastado un tercero incluso. el punto de ruta, este mejor o este tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad hay uno cerca de una iglesia es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí y si no pásatelo bien igualmente el mundo ha llegado a su fin no cómo pueden empeorar las cosas contactaré contigo cuando lo tenga todo listo hace al mercader. Y he aumentado el nivel, fijaos, he aumentado, es más grande ahora el mapa. Y mucho más grande todavía. Fijaos todo lo que nos queda. No sé si para alguna otra zona hay más. Hay como dos mapas bien grandes. Bueno, vamos a seguir modo cooperativo ahí. a ver, hay personas que se les a justicia por ahí por lo visto este me vendrá bien Otro punto de vida, a ver, no, ya la ya, ya, ya lo he gastado. ¡Venga, hombre! ¡No vales nada! ¡Venga! No voy a seguir peleando! Wow. ¡Preparado o no, allá voy! No vuelvas a hacer eso. caído en desgracia, no ha no ca no caído muerto. ¿Has caído muerto? Bueno, caído en nación, vale. Caído en desgracia.